Eh, hablando de China, eh, quedándose entonces eh, en China, eh, China, de, lo decías tú, que a nivel económico, oh, después de la pandemia, con la pandemia, insomma, ha, ha sufrido, ha sufrido como han sufrido todos, aunque ha sido la primera a recuperarse, ¿no? Pero eh, la gran deuda que tiene, eh, es verdad que tiene un sistema político que le permite de de tomar decisiones en absoluta tranquilidad eh, eh, sin tener que preguntar a nadie no pero um, tiene un problema de deuda y tiene un problema también de eh, potencial quiebra de algunos sistemas, por ejemplo, como el sistema inmobiliario no hasta ahora Evergrande, del cual se había hablado mucho eh, eh, estaba a riesgo de quiebra eh, últimamente parece que sigue pagando la... La deuda, y no sé si con con con intervento, eso es difícil establecerlo, no si con intervento del estado, no, pero mm, es un riesgo potencial que, que tenemos ahí, no que podría también revertir negativamente eh, en todo el mundo, no porque aquí estamos hablando de, de, de otro agujero negro importante. ¿no? ¿Qué pensáis vosotros sobre esto? Y, ¿Pensáis que el problema está resuelto o que podría surgir desde un momento al otro? Bueno, yo creo que por ahora eh, lo que sí se está haciendo es gestionar esos riesgos del sector inmobiliario como tú estás señalando, ¿no? Es como controlar ¿no? que no se produzca un, un efecto Lehman Brothers, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Eh, porque al final el sector inmobiliario de China pesa en torno al 25% del PIB y ha sido una de las claves de este crecimiento que ha tenido China ¿no? durante estas últimas eh, décadas. Pero es verdad que los riesgos no solamente están en el sector inmobiliario, también están en el sector de las infraestructuras o incluso en las aerolíneas. Es decir, al final China tiene una deuda eh, global, eh, total, tanto el sector público aunque es principalmente privada, de en torno al 300% de su, de su PIB. ¿no? Y todo esto en un contexto en el que eh, tiene otros problemas estructurales. Y a mí siempre me gusta eh, señalar el, el, el, las consecuencias que tiene China también, el elevado envejecimiento de la población que tienen, ¿no? en un país que no se puede considerar que ha diseñado un estado del bienestar, sino donde los propios ciudadanos chinos tienen que, anticipar, ¿no? y, y planificar muy bien eh, su vejez, su veje, ¿no?, desde el punto de vista eh, financiero, y luego tenemos este cambio del marco regulatorio, ¿no?, con estas normativas, de, persiguiendo ese objetivo que ha marcado Xi Jinping de eh, la prosperidad eh, común, ¿no?, que no sabemos hasta qué punto va a penalizar negativamente eh, el crecimiento y la innovación a futuro, ¿no? porque cuando establecemos regulaciones ¿no? que ya reducen el marco de actuación de las empresas ¿no? o el marco de generación de beneficios o cómo distribuyen esos beneficios, pues lo que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad es precisamente que ese tipo de, de políticas eh, no se convierten precisamente en una palanca del crecimiento económico, y luego al final también eh, los países no pueden crecer y, y así se ve perfectamente en la historia económica sin tener unas instituciones de calidad ¿no? y con contrapesos. ¿no? Entonces yo creo que estas son las grandes retos que tiene China, ¿no? que es en clave interna cómo van a mantener esa senda de crecimiento económico que se les está desacelerando, donde ellos sí que necesitan tener unas tasas de crecimiento muy elevadas, para poder seguir generando clase media y reduciendo claro. las desigualdades que se han generado con, con este modelo de, de crecimiento que han desarrollado y a su vez ¿no? mantener pues, eh, pilares del crecimiento económico como son eh, la apertura al exterior ¿no? y esa, ese marco regulatorio que sea transparente y claro ¿no? y, y que sea eh, definido por la palabra competitividad.